Muy especial porque estoy acompañada. Este es mi hermano y se llama Miquel. Y hey, bueno, a todos guapísimos sí. que no no se ve. Tiene complejo youtuber. En fin, os lo quería presentar porque Miquel vive conmigo y está estuvo ahí desde el principio cuando adoptamos a Maya, ¿verdad? Sí. De hecho, fui primero en tener contacto físico con ella y acariciarla y eso. Eso me da mucha envidia. Cuéntanos la historia. Pues bueno, llegué un día tarde a casa, ¿no? Que Maya había llegado a la mañana de correos. Era el primer día que Maya había llegado. Estaba súper asustada de estar en una esquina y yo la dejé ahí temblando. No pude ni acariciarla y me fui súper triste a la universidad porque yo quería acariciar y darle beso a mi cerdito. Y entonces la dejé ahí y yo me fui. Y entonces llegó Miquel. Pues bueno, total, que yo le vi ahí dormida y tumbadita en una esquina y fui yo a acercarme a eso y al principio estaba asustada y eso... Pero me tumbé en el suelo y se acabó acercando a ella y al final acabó tumbada encima mía y, y yo acariciándola. Y bueno, y cuando llegó Anaís a esa casa, cuéntanos qué pasó. Y yo llegué y claro, yo pues iba a ver a mi cerdito, la había dejado yo asustadica y tenía ganas de, de estar con ella, de acariciarla. Y de repente llegué y vi que Miquel la tenía ahí encima tumbadica y la estaba acariciando y me echa a llorar me puso a, y, a y estaba yo a mi cerdito llorando, llorando, porque era súper emocionante para mí, era la primera vez que tocaba a mi cerdo, era el primer cerdo que he tocado nunca y fue un momento muy especial, qué pequeñita era, ¿verdad? Sí. Era, era un chorizico es pequeñito, pequeñito. <risa> un un no, no, no os lo toméis mal, ¿eh? es súper mona pequeñita, ¿verdad? Sí. Y ahora sigue siendo muy pequeña, pero ha crecido un poco, ¿verdad? Todos crecemos. Todos crecemos. Cuando yo me voy de viaje de fin de semana o no puedo llevarme a Maya y la tengo que dejar aquí, Miquel es mi niñero de cerdo. O sea que sí, es sí. niñero diplomado, niñero cerduno. Sí. Y fijaros lo bien que lo hace que el año pasado en Navidad le regalé su diploma de padrino oficial de Maya. ¡Tarán! Es mi mayor orgullo aquí ser el, el padrino de Maya, es algo que nunca o sea, habría imaginado. Definido. Sí, sí. Es que lo hace muy bien, entonces se lo merecía. Se lo envolví en un regalo de Navidad y cuando lo abrió que te, te emocionaste profundamente. Sí, sí, mejor que cualquier otro diploma, claramente ese es el mejor. Lo mejor que vas a recibir en tu vida, Miquel. Sí. Bueno, pues hoy he traído a Miquel al canal para saber si realmente sabes tanto sobre Maya como crees. Porque al ser el padrino se supone que tienes que conocerla muy bien. Así que vamos a hacer un pequeño examen. Es que yo no soy muy de exámenes. Ya bueno, pues da igual, porque tienes que conocerla súper bien. He preparado 10 preguntas para saber si realmente conoces a Maya tanto como deberías. Así que ahí va. Cuestionario. ¿Cuánto conoces a Maya? Vamos allá. Vale. Vamos allá con la primera pregunta. Pregunta. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de Maya? <risa> <risa> <risa> primera pregunta Estoy ya te pillo. <risa> es, que, no. es que no soy bueno para fechas de cumpleaños. Más o menos. El mes. Ah, ¿Sabes? Igual si verano, invierno. En verano, ¿no? No, no, no, fue en verano, iba a colegio. Eh. Ay, que no la trajimos justo cuando nació, Miquel, la trajimos tres meses después. Así que no puedes deducirlo ahí. Que No sé. No, no sé. Bueno. <risa> vale, pues está mal. Mamá. Fue el 11 de noviembre de 2013. El, el 11 del 11, súper sí. fácil de recordar. Miquel. Ah, como la lotería. ¿Sí? Sí, el 11 del 11 del 11. Ah, bueno, vale. vale. Bueno, está muy mal. Segunda pregunta. A ver, te este va mejor. Si no te hubiese llamado Maya, ¿cuál habría sido su nombre? Kiwi. Su nombre femenino. Kiwi era un nombre que nos gustaba mucho, pero si fuese chico... Se le ocurrió a mí. Se le ocurrió a él, es verdad, porque sí. Kiwi nos gustaba mucho para un chico. Me para chica, si Maya... Él estaba entre Maya y otro nombre cuando llegó. ¡Es increíble que no puedo recordarlo, Miquel. La he puesto esta porque le digo, ah, esa es fácil, adivinará. Pues no me acuerdo. Lola. Lola, Lola, era o Maya o Lola, y la vi y dije, se sí, tiene que llamar Maya. Fatal, no. otra vez. No. Tercera pregunta. Veamos si hay más suerte. Bueno, esa es más difícil en realidad, pero bueno. No. <risas> ¿Cuál de sus pezuñas es rosa? La derecha de atrás, ¿no? Sí, ahí. No. Es la de atrás a la derecha. Es que paso todo. mucho tiempo con ella, entonces... Lo sí, sí, se nota. Sí. Más extraño que la sepa, la verdad, ¿eh? Venga, cuarta pregunta. ¿Cuántas tetas tiene Maya? Trece. ¡Exacto! Es esto? <risa> esto tío es dominado, ¿eh? Normalmente los troceritos tienen catorce, ¿verdad? Y Maya tiene trece. Le falta una. Psst, trece, no, no le falta. Maya es perfecta. Es como deforme. Como... No, es perfecta como es. Vale, quinta pregunta. ¿Cuál de estas tres verduras... ¿Sí le gusta a Maya? Tres verduras es que decir ¿Cuál le gusta a Maya? ¿El cardo? ¿El apio? ¿O la cebolla? El cardo. Sí, exacto. El apio lo odia, no puede olerlo y la cebolla tampoco. Y el cardo no le gusta a nadie en casa, pero Me por alguna bien. razón, sí. entonces a veces como mi madre cocina pues se le das cardo a Maya. Nosotros no lo comemos, pero ella se lo come. Muy bien, vale. Sexta pregunta. ¿Maya hace Tres tipos de ruidos diferentes. Hace uno cuando saluda, que tú ya sabes cuál es, otro normal, ¿no? Y otro cuando se queja. Puedes escenificarme los tres ruidos, puedes hacérmelos, por favor. Bueno, eh, <risa> a ver, el ruido de saludo, ¿cómo saluda María? Exactamente, es que cuando entras a la habitación encima te veía, pero. Fe... A que lo hace mejor, sí. Cuando se queja. Uy, uy, estamos riéndonos y cuando nos quejamos de algo o cuando alguien se queja de algo, siempre decimos wi wi wi porque así es como suena maya, de verdad. Y su ruido normal. Más. Vale, muy bien, aprobada la pregunta. la hoja, la Séptima pregunta. ¿Cuál de estos trucos no sabe hacer maya? ¿Dar besos? ¿Tumbarse? ¿O dar la patita? Dar la patita. Exacto. Muy no. pues bien, sabe tu más se sabe dar besos, es verdad. Pero no sabe dar la patita. Eso es algo que nunca he conseguido con ella, no quiere dármela. Muy bien. Octava pregunta, esta es un poquito más difícil para ver ahí. ¿Cómo es el paladar de Maya? Descríbemelo. ¿Qué color o así? No, de cómo es. Es muy característico. El paladar de los cerdos es especial. No es como el tuyo. Es liso. No. Su última respuesta. Es, es, es... no sé... es... ¿Tienes alguna respuesta, Miguel? ¿No, no es como nuestra? No. ¿Por qué? Yo no sé, Miguel, pero no es. Bueno, ¿cómo es? Bueno, respuesta. Es un paladar... Bueno, ¿Sabes lo que es un güiro? No. Mira, os pongo aquí en la esquina un güiro. Un güiro es un instrumento musical que haces o sea, es que son como tierra, ah, no ver, pues es así. Es el, el paladar de los cerdos es como. es que no sé cómo decirlo, es como un güiro, básicamente. Como las Tiene lo que se llama crestas palatinas, que son eh, pues como las escaleritas. Son como escaleritas, pero sin, ¿sabes? sin subir ni bajar, son solo. Plantas. no sé, es sí, sí, difícil explicar. Pues es muy característico y yo ya se mira muchas veces, y que me parece mentira que no se pase. Muy decepcionada estoy. Novena pregunta. A ver si vamos remontando. Dime tres apodos o maneras de llamar a Maya que tengo yo. ¿Cómo le llamo a Maya? Tres apodos, hay un montón, así que tiene, vamos, para dar y regalar. A ver. Pues... Mayuski. Mayuski. Te mm -hmm. eh, digo Mayuski Mituski. A ver. <risa> Eh... Mi pequeña cantimplora dorada. Cantimplora dorada. ¿eh? ¡Ay, mi pequeña cantimplora dorada! Es muy raro, ¿vale? Dios. Sí, es un poco raro, ¿no? Está poco no, raro. No pasa nada, es amor. <risa> y luego... ¿Algo muy fácil con su nombre? ¿Le llamo Maya? Mayi Maya, no, May. siempre le digo Mayi, Mayi ven aquí que es más cariñoso bueno, muy... Es que ya acostumbrado como si fuera un nombre normal Entonces no, no lo veo como apodo yeah. Mayi sí, claro. <risa> Le ponemos hasta apellidos a Maya Bueno, esta te la pasó Esta vez. Vale. Y ahí va la última pregunta Esto es un test ya general para saber... Si realmente ya eres un profesional, un experto sobre Maya, ¿no? Pues soy. Aquí tienes un papel, un lápiz. Tienes que dibujarme la marca de su pez Es decir, si Maya ¿sabes? pisase la tierra, ¿qué marca dejaría? Dibújamela. Sí. ¿Has hecho tu dibujo? Sí acabado, ¿Estás seguro, Miquel? La última prueba, tienes que hacerla bien. ¿no? Ah, no sé, creo que me falta una cosilla, está un poco ahí raro, pero bueno, lo he, he hecho lo mejor que puedo. Veamos. Aquí <risa> dibujas, eh. <risa> bueno, mira, a ver, vamos a comprobarlo. Te voy a enseñar una pezuña de verdad. Te voy a enseñar mi banner. El banner es la portada del canal. Cuando entráis en el canal, lo veis arriba, pone recta su cerdita y hay un montón de pezuñitas. Así que deberías saber cómo son las pezuñas, pero bueno, sí. aquí están. Pues lo has hecho bastante bien, mira, sí, las tuñicas de abajo y todo. Sí, lo he hecho bastante bien. Bien, bien. Bueno. Última prueba. Sí, sí, sí. Recuento. Bueno, Miguel, ¿cuántos crees que tienes bien? Cinco, seis. Pues no, tienes siete correctas y tres incorrectas. Vamos. Creo que es el primer examen que has aprobado, ¿verdad? En tiempo, sí. de tiempo, ¿Qué tiempo? ¿Qué te ¿Sí que te apruebo que examen con una nota. Oye, Miquel, pues puedes seguir siendo oficialmente padrino de Maya Pues ahora, este ha sido el vídeo de la semana. Espero que os haya gustado. A mí me ha gustado mucho grabar contigo, Miquel. A mí también. Espero es. poder hacerlo más adelante. Ay, que <risa> Like por el peinado de Miquel, ¿eh? <risa> Bueno, si os ha gustado el tipo de vídeos, dejadnoslo en los comentarios, me encantaría saberlos, porque más adelante, si os ha gustado, podemos hacer challenges, podemos hacer vídeos de retos graciosos o cosas, me encantaría poder hacerlo. Y, y si os, os ha gustado, pues le a like y eso, ¿no? Denle a like. Que no cuesta nada. ¿Y? Y suscribiros. Suscribiros al canal. Y nos vemos la semana que viene. mandar un besito. Adiós. ¡Suscríbete!